¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a de, de las apps a tu canal tutorial. Somos el canal actualizado en las últimas novedades tecnológicas por eso te traigo la actualización de WhatsApp Delta es decir la 3.8.f mis amigos para que te la descargues de inmediato sabes que aquí abajito en la descripción del video les dejo el link para que tengan la nueva actualización. Antes de empezar ya sabes que este es un importante que te suscribas ya que nos motivas a buscar y entregarte la mejor información en aplicaciones bueno chicos empecemos ok chicos estoy dentro de mi whatsapp delta última versión 3.8 punto cero f mis amigos el cual les traigo el día de hoy con las mismas funciones que trae el versión anterior con la misma privacidad la cual está funcionando 100% correctamente mis amigos el cual vamos aquí a irnos a lo que es los temas vamos a irnos aquí donde está este menú de aquí vamos a irnos aquí donde está esta opción de aquí vamos al de allí vamos a irnos aquí a del store Aquí vamos a darle clic y aquí van a aparecer todos los temas, lo que le van a poder descargar O aquí si tienen un tema externo o un tema el cual descargado por otro medio Como el navegador o por Telegram el cual yo uso Yo aplico por Telegram, vamos a irnos aquí, aquí a Apple. Vamos a irnos a Telegram y aquí vamos a darle un documento Y vamos a poder descargar lo que es los temas Vamos a aplicar puede ser este, se va a aplicar automáticamente el mismo se va a aplicar si ven mis amigos vamos a reiniciar whatsapp para que se aplique correctamente que ha aplicado el tema un tema que cual está pero muy genial mis amigos así me puede aplicar temas los cuales son externos como el que se encuentra aquí un tema en el cual está muy hermoso pero muy hermoso para que lo apliquen mis amigos descargándolo a través de los medios externos de los temas para WhatsApp Delta mis amigos vamos a irnos a lo que es ajustes y aquí donde está la parte privada de, de perdón de privacidad de seguridad si ven está funcionando todo correctamente todos los funciones que ha traído la versión anterior la trae esta pero funcionando al 100% mis amigos lo que se ha ocultado anti-eliminar anti la seguridad de su whatsapp está funcionando perfectamente lo cual pueden ocultar sus chats y la seguridad de su whatsapp estará Funcionando al 100%, mis amigos. Lo que es pantalla principal aquí van a poder modificar todo correctamente. Como lo que es aquí en esta parte, van a poder modificar de esta parte de aquí lo que es la parte superior de nuestro WhatsApp. O aquí donde están las historias, van a poder tocar historias similares a lo que es Instagram. Aquí, como yo lo tengo yo, que está en la parte. De al lado, pero con esta aquí con el estilo este, del cual van a poder cambiar a estilo de Instagram, que va a aparecer en la parte superior, o de Facebook en la parte superior o como lo tengo yo aquí en card, cual va a aparecer en la parte de aquí, en la parte aquí esta parte de izquierda, verticalmente mis amigos, y van a poder cambiar todo esto, mis amigos lo que es los botones votantes todo va, va a cambiarlo correctamente, o la animación de los chats va a poder cambiarlo correctamente, vamos a cambiar por este, van a poder eh, usarlos y editarlos correctamente mis amigos lo que es también el estilo y apariencia lo que es los emojis funciona correctamente estilo de, de estilo iOS mis amigos cuando descargar de esto que está abajito donde dice suscribirte suscríbete al canal mis amigos suscríbete ya que nos motivas a entregarte la mejor información en tecnología mis amigos aquí descargados y hemos podido aplicar los que es los de los emojis a estilo Ahí mis amigos. Vamos a irnos aquí a una conversación rápidamente. Va a mostrarle mis compañeros. Aquí vamos a irnos aquí. Si ven, está funcionando todo correctamente. Los emojis están funcionando correctamente. Todo está funcionando correctamente, mis amigos. Todo funciona a la perfección. Todo funciona. Mira, aquí están todos los emojis. Estilo iOS todos aquí están los, los emojis Estilo iPhone Están funcionando correctamente Con una resolución demasiado alta Una resolución hermosa mis amigos si ven todo funciona perfectamente, corre, corre, corre, mis amigos, a descargarte la corre, que está muy genial esta versión de WhatsApp Delta, última versión, todo funcionando correctamente, como las respuestas automáticas, como la programación de mensajes, Como un mensaje para que se envíe a la hora que usted prefiera, a la hora que usted la estimule para que se envíe. Mis amigos, todo está funcionando correctamente, las animaciones, cómo funcionan correctamente, como entran los WhatsApp con esta animación que está. Eh, muy genial, si ven las animaciones están funcionando correctamente mis compañeros no hay mucho que decir sobre este WhatsApp, solamente sé que está pero muy hermoso los temas los cuales van a poder aplicar, los temas, las funciones, la privacidad de todo está funcionando correctamente mis amigos corre a descargarte, la corre a descargarte esta última versión y... Mis amigos, dale suscribirte y en la campanita para que no tengas tipo de contenido que estés subiendo a tu canal. Tutorial, mis compañeros, dale un me gusta y un comentario aquí bajito. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.